Yo quería eso empezar provocando a Magela con, eh, con esta mm, noción general con la, que hemos, eh, con la que queremos partir la conversación, que es esto, ¿no? O sea, las múltiples eh, maneras eh, que, que se da en la literatura de representar el cuerpo, ¿no? Eh, no solo se dan en la literatura, también se dan en muchísimas artes. Por ejemplo, el desnudo femenino es, es un, un, un tema que um, cruza ¿no? toda la, la historia del arte. Y bueno, la literatura ha tenido tra distintos tratamientos. Y Magela, eh, como escritora, pero también como, como académica, los ha trabajado. Y quería empezar con ella esta conversación de esta noche. Gracias, Fer. Eh, hola, de vuelta, Maxi Benjo. Es, hola, hola. Es, es, es un gusto estar esta noche con ustedes eh, y con la gente que nos acompaña. Esta es cercanía lejana me pone un poco nerviosa, ¿no? Uno eh, no tiene directamente a quién hacerle contacto visual, pero, pero digamos. En, en esta idea de comunidad, eh, lo que me parece más interesante es poder conversar muy próximamente sobre cosas que nos interesan. Y pues el tema del cuerpo es una de ellas, el cuerpo como un tema de la literatura y también el texto como cuerpo dentro de la literatura. Y, y para hacerlo siempre me, me gusta pensar un poco en... En el origen, ¿no? Es decir, estas representaciones del cuerpo canónicas que, que arrastramos incluso hasta hoy, de dónde vienen y cómo son posibles de, de desmontar. Entonces, quisiera como comenzar proponiéndoles irnos un ratito al, al Renacimiento, a los albores del Renacimiento, para, para meditar un poco cuál es la idea de hombre que se perfila en ese momento. Me parece que esa nueva fábula especulativa, que esa um, declaración descriptiva de hombre define un poco ese lugar del cuerpo de la literatura que, que nos plantea la modernidad. Y, y bueno, es un, un hombre particular, ¿no? un hombre, eh, digamos, si, si miramos los tres paradigmas de, de ese momento, es el hombre vitruvio de, de Leonardo. Nada más hermoso, más perfecto, más simétrico, más blanco, más poderoso. Eh, digamos, la picada en la mirandola y la posibilidad de, de, de discernimiento que le otorga el hombre. Y Petrarca, digamos, que es la capacidad de la enunciación, la voz de este hombre, ¿no? Entonces todo lo que, lo que este hombre proyecta, a su vez proyecta una gran sombra bajo la cual nos ubicamos todo lo que no corresponde a ese canon, ¿no? Lo femenino, lo enfermo, lo no masculino, eh, lo no blanco. Y entonces ese cuerpo del margen, que es el que probablemente nos interesa más literariamente, es el que va quedando como desplazado. Y entonces me interesa... Eh, mucho, digamos, esa definición, porque establece un cuerpo canónico, un cuerpo que es como el, el espacio sobre el que se escribe, y al mismo tiempo algo que hace Petrarca, que define también un perfil de mujer, ¿no? Él, él, él no solo define este hombre, sino un perfil de mujer que era blanca, rubia, de labios rojos, santa pura, inalcanzable, es decir, una cosa que, que, que no solo es imposible, sino que se constituye en un gran peso. Acto seguido me interesa lo que empieza a perfilar eh, la contracara de, esa, de ese espacio, ¿no? es decir, la mujer era un objeto en esta definición, ¿no? un objeto que se define, no, no, no un sujeto con agencia, ¿no? Eh, sino alguien del que se habla, del que habla este nuevo hombre. Eh, y entonces me interesa enseguida los desplazamientos los desplazamientos que, que, que hacen otras voces. ¿no? Eh, digamos, estas que se contraponen a, a este Petrarca, por ejemplo, y ahí está Sor Juana, como una voz que, que se corre radicalmente, eh, o Luis Lavé, es decir, son voces que ya establecen eh, al sujeto femenino como agencia que, que deja de ser objeto y empieza a hablar en nombre propio. Y ese nombre propio empieza a hablar desde el deseo, desde un lugar imperfecto, desde, un, desde, una, subje, desde una subjetividad que, que rápidamente va a ser acallada, no pero que, que es muy interesante de ver porque se ubica exactamente en el costado del pecado, en el costado de, de, del, del placer, en el costado de definir eh, todo lo que es terrenal, todo lo que al, al mismo tiempo va a ser oscuro. Eh, y esa, esa definición, que luego va a ser la subjetividad femenina, que luego va a ser también algo como visto peyorativamente, eh, me parece a mí que desde el principio eh, es, es como eh, un cuerpo, una voz es un cuerpo, eh, digamos, subversivo, un, un cuerpo que empieza a perfilar otro modo de narrar. Y, y ese, digamos, empieza a ser un espacio en el que a mí me, me interesa explorar porque se opone precisamente a este, a este lugar canónico del, de, la, de la enunciación, del cuerpo eh, y del espacio narrado. ¿no? Y digamos lo dejo ahí como una provocación para que tal vez comencemos a hablar de ese, de ese, de ese lugar que el cuerpo ocupa ¿no? eh, y que va a, a ser subvertido... A mí me interesa cómo las mujeres han ido subvirtiendo ese espacio, eh, lo hacen en el gótico eh, y, y, y lo vuelven a hacer en el siglo XX, eh, pero digamos que hay, hay un corrimiento allí muy particular que es precisamente salir del canon. Una salida del canon que no es sin dolor, que no es sin, sin sacrificios, digamos, eh, sociales, públicos, pero que, que me interesa pensar porque... Porque todo el tiempo es un lugar como eh, marginal, ¿no? Eh, no sé, ahí para, para comenzar. Eh, yo creo que vos, Maxi, o, o el Benjo, como prefieran. Como quieres, Benjo, si quieres eh, comentar o... Ah, ya, bueno, no sé, eh, que luego vas tú. Dale. Ok, gracias. Ah, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Mm, la cuestión del cuerpo es eh, algo muy importante, me parece, no solo a nivel literatura, sino a nivel de existencia, ¿no? Y quisiera situarme también cerca del Renacimiento, en la modernidad. Y quisiera hablarles un poco de Kant y la noción de lo sublime. Uh, Kant nos dice que a veces podemos presenciar algo sumamente grandioso, pero tan, tan grandioso que... Uh, despierta en nosotros la idea, esta es una idea ¿no? de la razón, una idea de lo sublime. Eh, ese despertar de lo sublime se debe precisamente a la falta de eh, nuestra capacidad a un fracaso, de nuestra capacidad de representar algo que es grandioso, algo que es que está cerca, diríamos, del infinito. Y cantas una diferencia entre lo sublime dinámico y lo sublime matemático. Bueno, y lo sublime matemático es aquello que siempre, eh, al cual siempre le podemos agregar una unidad más, ¿no? Y nos damos cuenta inmediatamente de que, pues, no podemos nunca alcanzar el fin y tenemos que despertar ahí la idea de la uh, del infinito más importante sin embargo es y para la cuestión del cuerpo es lo que Kant llama lo sublime dinámico y se refiere Kant a la a una fuerza poderosa muy poderosa. El ejemplo que da puede ser una tormenta marina, un terremoto, un gran incendio, etcétera Cuando expectamos uno de esos acontecimientos naturales, bueno, en nosotros se despierta, dice Kant, la idea del infinito y ahí tenemos el sentimiento de lo sublime. Pero para que ocurra eso es necesario que estemos resguardados, que estemos seguros. No puedo presenciar eh, una tormenta marina si estoy dentro de la tormenta tratando de escapar y tratando de salvarme. ¿no? Tengo que ver esa tormenta desde lejos, eh, seguro de que eso no va a afectar mi cuerpo. ¿Qué tipo de sentimiento se despierta en mí? Pues, este es un sentimiento complejo, es un placer, el placer de ver algo grandioso, una fuerza grandiosa, y al mismo tiempo el temor. Temor y placer se juntan en, esta, en este sentimiento de lo sublime dinámico. Claro, el... El cuerpo ahí tiene que estar seguro para tener ese sentimiento, para lograr ese sentimiento. Una vez de que podemos estar seguros, recién tenemos ese placer estético. Pero entonces parece ser que el cuerpo ahí eh, estaría a un lado, no estaría en el centro de la del placer estético de lo sublime. Ahora esa idea de lo, de lo sublime contemporáneamente ha sido tratada por dos pensadores, Tristeba y Sisek últimamente, ¿no? Pero para mostrarnos que eh, pues eh, precisamente uh, la noción de cuerpo siempre está relacionada a esta noción de lo sublime, dinámico. Eh, Cristela nos habla de lo abyecto. Y lo abyecto es pues aquello que eh, el cuerpo rechaza. La, el primer rechazo que, que se ve es en el rechazo del cuerpo materno, necesario para que el el sujeto o la sujeto pueda mm, constituirse como un ego propio, como un yo. Ah, y en, en ese rechazo, pues eh, se constituye, diríamos, no solo el yo, sino también el no yo que comienza constantemente a perseguir a este sujeto. Ah, y el sujeto lo que hace, pues, es intentar eh, representarlo en el arte en general, ¿no? En la literatura, etc. Uh, pero se trata de un, de, de un cuerpo tangible, diría, en el sentido de que, uh, pues, es un cuerpo de la sangre, la saliva, la menstruación, etc. Finalmente, Sí se habla de lo sublime, y subrayando muchos aspectos de Kant. Un aspecto importante es esto que, uh, que despierta el sentimiento de lo sublime y es algo que no podemos realmente representar. Lo que excede la representación. Y lo que excede la representación, en última instancia, se constituye en lo monstruoso ni el monstruo, es decir, lo que escapa los límites de la representación normal, de la representación del cuerpo en general, eh, escapando los límites de la representación normal, entonces lo sublime puede ser lo, lo divino, es decir, un dios que no podemos representar, porque siempre está más allá, su trascendencia es absoluta. O también el mal en general, o lo monstruoso como el mal, que también excede la representación. Como excede, diríamos, el holocausto, algo que no puede ser representado. Entonces, en lo sublime tenemos esa ambigüedad, tenemos el placer estético y al mismo tiempo el temor, el miedo. Y es algo que constantemente podemos verlo, ¿no? En, en el hecho de que nos gusta mucho leer eh, novelas que, o, o ver películas que nos uh, atemorizan el terror, ¿no? Pero lo importante, creo, me parece, de estas propuestas está en el hecho de que en lo sublime contemporáneo, pues, eh, podemos ver esa referencia al a lo monstruoso que está por Nietzsche subrayado en la noción de lo dionisíaco. Y que en el arte se traduce en el hecho de que para crear tenemos que destruir algo. El joven Nietzsche en esa primera obra que se llama El origen de la tragedia de la, del espíritu de la música, ahí pues nos habla de, de cómo el héroe trágico produce un desmembramiento inicial. Es decir, para constituirse, y es algo que quizás podemos relacionarlo con lo que hablábamos, Magel hablaba de la, del cuerpo bello, etc. El héroe trágico tiene que individualizarse y para, lo, para eso tiene que producir un desmembramiento, romper el todo, la unidad, de manera que pueda distinguirse, sobresalir. Hay una violencia ahí. Y ese héroe trágico que llega a ser la forma bella Apolínea luego va a ser destruido, desmembrado por nuevamente lo dionisiaco porque va a venir una nueva creación estética un nuevo cuerpo bello que tiene que reemplazar al antiguo. Creo que en estética, pues de lo que se trata es de representar lo sublime dinámico, como decía Kant, y tenemos esa doble referencia al temor y al placer. La pregunta que siempre me hago acá en relación al cuerpo es cómo quedamos aquellos que consumimos las novelas de terror aunque estoy hablando quizás mal, solo debería decir las novelas o la literatura de horror, porque el terror es un miedo, es un miedo que nos afecta al cuerpo, pero ese, ese terror aparece cuando nuestro cuerpo está en peligro, cuando realmente está en peligro. Cuando leo una novela puedo sentir horror, pero sé que mi cuerpo está resguardado. El terror es miedo y el miedo es una emoción. ¿Qué es una emoción? Pues una emoción es un juicio, es una involucración en el mundo. Tener miedo es una emoción con lo cual podemos romper esa dicotomía que hacemos entre cuerpo y mente, cuerpo y alma. Porque la emoción supone también juicio, supone reconocimiento, involucrarse en el mundo. Tener miedo es juzgar que ciertas partes del mundo no son seguras, que son peligrosas. Imagínense ustedes una persona que no tiene miedo. Hay algunos militares que dicen así, ¿no? Hay que tener miedo al miedo mismo. No, no sé. Claro, eso lo dicen en su, ah, no sé, pues en, en, en, su, sal, en su salón, ¿no? Mientras mandan a jóvenes a la guerra. Pero fíjense, una persona sin temor, sin miedo, sin terror, pues no podría durar mucho en este mundo. Cualquier rato podría morir. Cualquier rato podría ser estafado. Como sea. Cuando uno tiene miedo es que juzga, y acá está la relación entre el cuerpo y el entendimiento. La mente es cuando uno justa que ciertas partes del mundo son peligrosas. Es cuando uno entra a un cuarto y siente miedo, aunque no sabe de qué, pero siente miedo. Ahí está pasando un juicio determinado sobre ese sobre ese cuarto. El miedo es reconocer que el medio ambiente es peligroso, como les decía, pero ese reconocimiento no se trata de algo que sucede en mi cerebro, solo en mi mente. Es un reconocimiento que algo sucede en el mundo. Esa es la intencionalidad de toda emoción. La emoción no es interna, no está en mi psique, en mi mente la emoción, como el miedo, como el amor, como la rabia, siempre tienen sus objetos intencionales fuera de la psique del ser humano. Por eso el horror es el modo sublime de representar el temor. Y aquí me cuestiono esto y... Lanzo esto a modo de pregunta, ¿no ve? Cuando el horror, es decir, ya sea la novela, la pintura, el, la pieza de teatro, solo reproduce lo sublime, el placer, el miedo, sin el juicio del mundo. Se vuelve simplemente un sentimiento de miedo, Dentro del individuo, sin referencia al mundo. En un laboratorio se puede reproducir el miedo a una rata con ciertos choques eléctricos, con ciertas sustancias químicas, le puedo hacer tener miedo. Y a un ser humano también, y sin que haya esa referencia al mundo. Al margen del mundo vivido. Pero eso sería, valga la palabra aquí, encapsular vía el horror, el temor dentro del sujeto mismo sin referencia al mundo. Y el mundo siempre supone el terror del futuro, porque el futuro no podemos controlarlo. Lo que se hace en el laboratorio, los Neurobiólogos, etcétera, es simplemente la domesticación de ese futuro en, en el horror. La temporalidad de lo monstruoso, de aquello que no puedo representar, pues es una temporalidad del futuro, futuro, del azar, lo azaroso del futuro. Un futuro que no sería monstruoso, no sería futuro. Sería ya un, un mañana previsible, calculable, programable. El tiempo presente de la pseudo literatura mecánica, esta literatura que se va reproduciendo y reproduciendo, porque nos vuelve adictos a la, a la interioridad de nuestra sí que encapsulados dentro de nosotros mismos, sintiendo placer y temor, el horror desprovisto de mundo. Quizás la, esa, la conversión que existe de, del temor al horror, sin la referencia al mundo, se lo puede explicar con el fetichismo de la mercancía. Es bien interesante que, eh, a ver, eh, al mero inicio del capital de Marx, Marx utiliza una palabra en alemán, un Geher", que a veces es traducido como inmenso, como grandioso, como grande, cuando está diciendo de que... Uh, el, el, las sociedades contemporáneas son unas colecciones inmensas de mercaderías, pero eh, la traducción inmensa y quizás es engañosa porque húngere es, también significa también monstruoso. Y eso es lo que ocurre en nuestras sociedades. Lo monstruoso quizás está precisamente en el modo como tratamos a los otros. Y llega el momento en que la mercancía pues eh, llega a tener una vida propia hasta el punto de que desconectada del de mundo, de la historia del mundo, se presenta como teniendo esa vida propia. Y luego yo voy a entender de que, a ver, comprándome esta chaqueta, voy a ser más bello. ¿Por qué? Porque la chaqueta es lo que me va a constituir a mí. Bueno, me quedo ahí. Quizás luego podríamos ampliar o conversar lo que he dicho. Gracias. Okay. Bueno, eh, buenas noches, creo que me toca eh, intervenir a mí. Eh, antes de nada, muchas gracias a Muy Guaso y a Fernando por la invitación. Para mí es un placer estar eh, con ustedes, con Magela, con el Benjo, dos personas a quien admiro eh, y quiero mucho. Así que sí, es una alegría estar acá. Eh, quizás eh, podría comenzar a hablar... En un punto intermedio en lo que dijo Maje y lo que dijo el Benjo. Me interesa mucho esta idea del de, eh, cuerpo o la representación del cuerpo como algo marginal, como planteaba Magela. Y por otro lado, me interesa mucho también esta idea del cuerpo en relación a lo sublime y en relación a lo monstruoso eh, que menciona el Benjo, que es algo que ha hecho, algo que se ha convertido como una especie de tema de cierta literatura eh, de género, por decirlo así, ¿no? como el terror, como la ciencia ficción, o como ese género más ambiguo que es el weird fiction, ¿no? este término que solamente existe en la literatura anglosajona para eh, definir, digamos, a este tipo de narrativas eh, mutantes, eh, que son una especie de síntesis entre lo fantástico por un lado, el terror por el otro, y la ciencia ficción, sin eh, encasillarse eh, en esos géneros específicos. ¿no? Entonces, a mí me interesa eh, pensarlas desde ese lugar, ¿no? el cuerpo como lo marginal, a pesar de que es, es algo tan inmediato, pero al mismo tiempo el cuerpo como lo monstruoso. ¿no? Y yo tengo la impresión de que en cierta narrativa contemporánea hay una especie de tensión en la forma como se representa al sujeto, por un lado, representado en cierta, eh, eh, amparado en cierta literatura realista, eh, como la autoficción, por ejemplo, y el cuerpo, por el otro, eh, amparado en ciertas literaturas eh, de género, como las que las que ya he citado, ¿no? Entonces, esa tensión entre cuerpo y sujeto a mí me parece que es, es, eh, es clave para eh, acercarnos a los imaginarios de la literatura la literatura contemporánea. ¿no? Eh, por ejemplo, si vemos que si oh, esta narrativa cercana... Digamos que están esos, esos dos puntos en tensión, cuerpo y sujeto por un lado, y por el otro lado, eh, como una, el tercer punto en esta tensión viene a ser la experiencia, a mí me parece, ¿no? Entonces me parece que son como dos imaginarios contrapuestos, ¿no? eh, Siento que la literatura eh, amparada en el sujeto, que ha hecho de su, de su casa, por decirlo así, el realismo, eh, es una literatura que se desliga un poco del cuerpo, o de la representación del cuerpo como, como este principio material, por decirlo así, ¿no? Eh, y también ha sido es una literatura que eh, más que perderse lo que le interesa es encontrarse es una literatura eh, que narra la familiaridad la familiaridad y la comodidad de ese sujeto por decirlo así no eh, toda esta literatura confesional ¿Qué parece lo que vende últimamente lo que vimos una época de exposición, de confesión, etcétera? Me parece que ese tipo de literatura explora esa, esa idea del sujeto. ¿no? Un sujeto desligado del cuerpo, de, como si el cuerpo no estuviera ahí. ¿no? Está la experiencia, está la, el, proces, el procesamiento de la experiencia, pero no está, digámoslo así, el, el cuerpo que vendría a ser ese soporte de la experiencia y por otro lado está como les digo esta otra literatura literaturas entre comillas menores que sí trabajan el cuerpo el sí le interesa eh, la representación del cuerpo y curiosamente lo hacen desde ese lugar de la monstruosidad y desde el margen no margen en todo sentido no por un lado margen eh, de lo canónico como decía Magela eh, eh, incluso margen desde el mercado no eh, y a mí me mucho la atención por ejemplo, el body horror, ¿no? que es este tipo de eh, literatura, pero también está, está en el cine o en la pintura, o en el cómic, por ejemplo, que se encarga de representar al cuerpo como eso, como algo, quitarle esa, esa familiaridad al cuerpo, ¿no es cierto? Eh, es el cuerpo, pero al mismo tiempo es algo eh, distinto a lo que usualmente conocemos como cuerpo. Es decir, volver extraño al mismo cuerpo. Me parece que eh, eso es algo que, por ejemplo, el terror o, o, o cierta ciencia ficción eh, trabaja bastante, ¿no? Eh, imponernos al cuerpo como algo que no es, este, que no es, lo, que no es lo propio, ¿no? Eh, Y esto está en relación también con un poco con lo que decía eh, Benjamín sobre lo, lo sublime y lo monstruoso. ¿no? Eh, hace poco estaba leyendo un libro de ensayos de un escritor norteamericano de horror cósmico se llama Thomas Ligotti, y él hablaba como cierta experiencia, digamos, de la literatura, la literatura de terror esta noción que en realidad es de Freud, ¿no? De lo un canino. Eh, y él la traduce de esta forma como que eh, reconocer en un cuerpo aspectos humanos, pero al mismo tiempo aspectos que ya no pueden ser considerados como humanos. Esa paradoja entre lo, human, lo humano y lo que ya no puede ser más humano sintetiza esa perplejidad que eh, él define como lo un canino. Eh, a mí me parece que eso, eso está, es bastante poderoso. A mí me parece que eh, esa incluso vendría a ser como una de las líneas de tensión o, o estructurales en Congresé. que eh, narra cierta narrativa de terror que trabaja en el tema del cuerpo. Otra es la idea de la ambigüedad, ¿no? Eso podríamos hablarlo en otro momento, ¿no? Eh, entonces, un poco para sintetizar y para, no sé, si podemos abrir el diálogo, eh, si sí, a mí me interesa mucho esa idea del, del cuerpo como, como, mar, como margen y al mismo tiempo como monstruoso, eh, y, cómo, y, y cómo, cómo está, digamos, como muy bien lo decía Magela, cómo esto ha, eh, se, se ha estructurado dentro de un margen, ¿no? Eh, no sé si... ¿Quieres comentar algo más, Fernando? Así podemos comenzar. Eh, creo que ya hay... No sé. Michu, creo que sí, creo que ya hay preguntas. Sí, tengo un ratito, me prendo mi, mi bus. Ahí está, <risa> no bueno, está en la penumbra. Silvana Aval nos dice, hola a todos, me gustaría preguntarles especialmente a Magela y a Maximiliano, si consideran que existe algo así como una generación de nuevos escritores y en caso afirmativo, cómo se inscriben en ella. Por otra parte, también me interesaría saber si piensan que cierta narrativa boliviana contemporánea, Maximiliano, Montaño, Asbún, Manjón, están dialogando con la tradición del realismo sucio norteamericano. ¿Quieres empezar Magela y luego Maxi? Yo creo que Maxi primero. Al revés entonces. Dale Maxi. La primera pregunta iba, eh, si ¿sí consideran que existe algo así como una generación de nuevos escritores. Bueno, yo creo que esa generación de escritores, eh, yo creo que hay varias generaciones de escritores. En los últimos, no sé, en los últimos... 10, 15 años se ha venido publicando bastante en Bolivia, es bastante, muy diversos. Eh, entonces sí, es, in, es, es evidente que sí hay gente produciendo libros y, y eso está ahí, ¿no? Ahora sobre lo segundo, ¿cómo dialoga eso con la tradición del realismo sucio norteamericano? Pues yo creo que eso se podría ver en ciertas obras específicas, ¿no? Eh, personalmente a mí era algo que quizás me interesaba en los primeros libros, ahora no me, no me interesa en absoluto. Me interesa más que todo ese tipo de literaturas eh, más extrañas, por decirlo así, eh, que tratan, digamos, de, de representar el cuerpo como eh, esta, esta... en esta relación de no familiaridad, por decirlo así, ¿no? El extrañamiento del propio cuerpo, ¿no? Eh, no sé si... ¿Marela? Sí, eh, Por supuesto, hay, hay, hay una... una y varias generaciones muy activas y prolíficas de... de gente joven produciendo... Eh, sí. tanto en poesía como en narrativa, y trabajando, además, muy seriamente en términos literarios, es decir, eh, que se han tomado la escritura como un oficio y entonces, eh, digamos, están, están bregando en el taller de la escritura mucho. Eh, y son, son, son muchos los ejemplos eh, que podríamos dar. No, no voy a hacer una lista de nombres, pero sí, por supuesto que, que los hay y que lo cual plantea una, una muy sana renovación y diálogo entre lo que se está haciendo hoy y probablemente la tradición eh, boliviana. ¿no? Eso. Y la segunda pregunta también de Silvana. Eh, igual para Magela porque maxilla le respondió. Dice, eh, por otra parte también me interesa saber si... Eh, ¿Piensan que cierta narrativa boliviana contemporánea, Maximiliano, Montaño, Azbón, están dialogando con la tradición del realismo sucio norteamericano? Bueno, creo que Maxi respondió eso de algún modo, ¿no? Algunas obras de, de Maxi, otras, eh, han estado dialogando en algún momento con, con, con toda la tradición norteamericana, pero no solo con la tradición norteamericana. Me parece que hay otras eh, tradiciones jugándose allí también, ¿no? No, ¿no? hablaría de una sola tradición eh, afectando la literatura boliviana contemporánea. La verdad es que me parece que es más amplia. Super. Daira Pacheco nos dice, para Magela ¿cuál cree que es el futuro del cuerpo en la literatura contemporánea? Bueno, yo, yo creo que ese es una muy buena pregunta y nos permite como seguir en, en el diálogo que, que ya habíamos iniciado. Sí, creo que, que va a seguir siendo un lugar muy fructífero de exploración literaria porque el cuerpo es un, un envoltorio por naturaleza vulnerable, dañable, eh, que... que que se degrada de algún modo con la vida, ¿no? Y eh, allí en ese cambio, en esa eh, metamorfosis, hay pues claramente un, una semilla literaria muy poderosa que ha sido siempre eh, muy estudiada, muy eh, explorada literariamente, ¿no? Eh, y, y el cuerpo... Como decía, es, es el cuerpo físico que se retrata en la literatura, eso que estaba conversando ahora Maxi, ¿no es cierto?, y que transmite una experiencia. Eh, pero ese cuerpo también, y a mí me interesan ambas cosas, eso y ese otro cuerpo que es la voz y que, y que hace posible que una herramienta abstracta y eh, básicamente... Eh, infranqueable, ¿no? Eh, como puede ser el lenguaje, se convierte en algo invisible y algo uh -huh. eh, esencialmente eh, corporal. Es decir, para que la literatura sea literatura es necesario que el código el lenguaje desaparezca y se vuelva olfativo, auditivo, sensorial, es decir, que las palabras se vuelvan sentido. Eso es como una primera transformación plástica que es maravillosa en la literatura, ¿no? Es que lo que hacen los escritores y los poetas, es hablar, como decía Piglia, una lengua extraña uh -huh. eh, que nos transfiere a otro lugar y que hace que el lector se conecte con imágenes, imágenes que puede percibir con el cuerpo. Esa, esa voz entonces se vuelve un cuerpo, se vuelve muy sensorial. Y por otra parte, esa voz eh, es la frontera de ese cuerpo al mundo la frontera exterior, es decir, eso que produce, eso que hablaba eh, Benjo ahora, el, el miedo, que es la materialización física del pavor que tenemos a la muerte y ese mecanismo defensivo, um, digamos, esa frontera exterior, pero también es, eh, digamos, lo que contiene la frontera de interior, es decir, también eso terrible que puede pasar en la psique, y que, y que puede convertirse también en una amenaza y en un factor de miedo. Es decir, estas, estos dos espacios que pueden ser tremendamente productivos literariamente se juegan dentro y fuera del cuerpo, dentro y fuera de esa frontera corporal que, que, que es vulnerable. Y que en tanto vulnerable se transforma, en tanto deviene en otra cosa se vuelve plástico, se vuelve poético, se vuelve materia de escritura, y eso para mí es probablemente lo que más me interesa de la escritura, la búsqueda de esa eh, transformación, que a veces es degradación, y a veces transita los territorios de la oscuridad, de, digamos, de lo monstruoso, de eso que estamos hablando, pero otras veces puede ser luminoso. Y, y bueno, tendríamos que plantearnos aquí la pregunta de, bueno, en un mundo cercado de tanta violencia, donde esto que, que hemos contado tanto, que es como, como la abyección, se vuelve el día a día, o sea, se vuelve nuestro realismo, se vuelve lo que tenemos a mano, se vuelve el lugar común, porque esto es lo que nos rodea, entonces, ¿cuál es el derrotero de la literatura? No? Uh -huh. eh, podría ser interesante conversar. Yo, yo, yo a eso tengo quizás también una, un comentario eh, que un poco también responde a lo que planteas y un poco a lo que, lo, que, lo que plantea, a la pregunta que hacía Benjamín, eh, que es básicamente que toda literatura política es una literatura sobre el cuerpo, ¿no? Sí. Eh, es decir, una novela política que, se, que, que tiene un discurso abiertamente partidista, etcétera es un panfleto, ¿no es cierto? Eso no es una novela po política, ¿no? Pero una verdadera novela política, pensemos que sea en las novelas de Coetzee, eh, son novelas en realidad que se trabajan sobre eh, cómo se han representado el cuerpo en ciertos sistemas, ¿no es cierto? O en ciertas sociedades, etc. ¿no? Y, y eso también es lo que hace que eh, cierta literatura eh, de terror contemporánea, por ejemplo la de Mariana Enríquez para hablar a este, de esta gran referente del terror sudamericana, son literaturas profundamente políticas, ¿no? Entonces, me gustaría también un poco pensar ese vínculo que existe, quizás, entre el terror y, y lo político. Y cómo toda representación del cuerpo en, una, en la narrativa es necesariamente una... ...cuestión eh, política. ...cuestión política, ¿no? Sí. Claro. Quizás claro. sí, me gustaría agregar algo en referencia a esto que había comenzado diciendo sobre lo sublime y... Y la cuestión de lo grandioso. Ah, hay un momento en que quizás podríamos ver que eh, la cuestión puede funcionar al, en, el, en el sentido opuesto, ¿no? Y que nos podría ver, eh, posibilitar ver cómo mm, también lo infinitamente pequeño puede ser monstruoso, ¿no? Y ese es el virus. Sí, la, el, el terror que nos produce este virus. Mm. Y, bueno, ahí vemos que no solo lo grande nos ocasiona el, el claro. terror, sino también lo infinitamente pequeño. Y, y en ese sentido vemos ahí lo político, ¿no? Fíjense hoy en día cómo está en cada país tratándose este asunto de manera uh, política, ¿no? Estamos en un momento en que eh, el, eh, el COVID es, es sublime porque nadie lo puede representar. Los médicos no saben realmente hasta el momento. ¿no? Quizás eso alude mucho a la noción de lo real en, en la CAN y en CISEC. ¿no? Aquello que escapa a la representación, que no podemos representarnoslos y que obviamente nos aterra. ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Cómo nos organizamos políticamente para eso? Claro. Y en ese caso, lo que no podemos representarnos no es lo trascendente, sino es lo más inmediato, ¿no? La inmanencia, sí. La inmanencia, exacto. Sí, sobre... era... Perdón, justamente Lorena eh, Palavecino tiene una pregunta respecto a lo que están conversando sobre el contexto actual. Y dice... Eh, en el contexto de una pandemia, ¿cómo eh, les puede hacer reflexionar ustedes escritores como escritores el cuerpo y el horror específicamente en lo que estamos atravesando ahora? ¿no? Sí, bueno, me, me quedaba como esta imagen eh, escribió... Eh, Felipe Restrepo Pombo recién una crónica que me gustó mucho porque decía esto que estaba diciendo Benjo ahora, ¿no? Decía, bueno, somos tan egocéntricos los hombres que nos habíamos imaginado la idea eh, distópica de, del, del ser humano como una idea estruendosa, ¿no? Como algo que podíamos combatir heroicamente y que podíamos fulminar y acabar, pero no habíamos imaginado que ese algo iba a ser ubicuo e inatajable, y que iba a ser invisible, y entonces nuestra salida no iba a poder ser heroica, y, y, y que además la solución es lo más anti del mundo, ¿no? Es encerrarte... El... <risas> eh, y creo que, que sí, ¿no? Porque eh, de alguna forma esta como salida paródica para explicar este momento nos confronta con, con, de vuelta con ese cuerpo, ¿no? Que es lo único que, que posees, que es lo único que, que te instala en el mundo y, y donde la frontera se hace muchísimo, eh, digamos, muchísimo más palpable, tangi tangible y, y, y terrible que nunca, ¿no? Es decir, está realmente... Eh, la frontera se ha acercado tan próximamente que ni siquiera está en la puerta de tu casa, está en tu propio cuerpo, está uh -huh. en el borde de, de, de tu propia corporalidad, ¿no? Y, y eso nos coloca en un lugar de revisión necesariamente eh, importante, ¿no? Porque mm, implica una, una serie de rupturas, las rupturas con el otro, o de los contactos con el otro que son algo que políticamente eh, estaba, estaba ofreciendo unas perspectivas muy interesantes en el último tiempo, ¿no? El espacio público, la calle como un lugar de, de, de, de protesta y de logros y de de argumentaciones políticas, eh, luego queda completamente reducido porque obviamente la, el confinamiento acaba con ese espacio. Entonces está replanteando también todo un, todo un método político, ¿no?, esta situación. Claro, yo, yo eso quisiera también añadir el hecho de que, bueno, esta situación, eh, hay dos cosas que creo que esta, en esta, esta situación se ha vuelto muy patente. Por un lado, está la idea del cuerpo como una amenaza continua, ¿no? Es decir, el virus lo puedes tener en tu cuerpo, entonces para, para poder vivir te obliga a una continua vigilancia del cuerpo, ¿no? A una cuen, con, continua domesticación del cuerpo. Eh, si tocas algo, lavarte las manos todo el rato, eh, o qué cosa vas a tocar, qué cosa no vas a tocar. Eh, esa continua vigilancia sobre el mismo cuerpo... Eh, limitar el automatismo del propio cuerpo eh, es algo que eh, esta pandemia nos, nos ha enseñado ¿no es cierto? Eh, y por otro lado con el encierro y ahí vamos un poco con lo que decía al comienzo de esta tensión entre cuerpo y, y sujeto eh, qué es lo que nos ha dado este encierro sino la muerte de la experiencia ¿no? es decir eh, estamos hace tres semanas, tres meses encerrados en la casa eh, que es básicamente la ausencia de la experiencia. Entonces, ¿qué podemos contar una vez que no tenemos experiencia? ¿no? Que es básicamente lo que estábamos pasando ahora. ¿no? ¿Qué tipo de literatura se, se, se, se produce en estos tiempos de encierro? Que curiosamente, cualquier idea no, no se produce en literatura, porque no hay experiencia, ¿no? Pero, pero curiosamente a eso lo que se multiplica es este tipo de experiencia o este tipo de diarios, digamos, de, del encierro donde... Eh, no sé, un montón de escritores hablan de la aburrida vida que tienen mientras están, qué sé viviendo en sus departamentos. Eh, entonces la pregunta es, ¿por qué se valoriza eso? Esa es una pregunta que yo me la hago todo el rato, ¿no? Es decir, pues, eh, ¿realmente quiero leer lo que una persona está viviendo en esa cotidianidad donde la experiencia es básicamente un grado cero? Eh, ¿Por qué habríamos que leer ese tipo de cosas, no? Entonces... Eh, me parece que eso habla mucho de esta época, ¿no? que, que, que es cuando yo hablo, o lo que me refería cuando vivimos una época donde eh, se prioriza esa, esa subjetividad y se vuelve marginal, por ejemplo, el cuerpo. En ese sentido, creo que en este momento, en este, en este momento en donde se habla tanto, digamos, de esta... Eh, o, o donde tiene tanta repercusión esta in, in, intimidad o esta... esta esta exploración de, la, de esta subjetividad vacía, yo reivindico a uh, la fantasía, por ejemplo, ¿no? Que creo que la fantasía es la encargada de, de, de, de, de representar esa marginalidad eh, en la que hemos puesto al cuerpo. ¿no? Yo solo un apunte para, para, para seguir pensando esto que, que obviamente nos interpela a todos, ¿no? Es decir... Probablemente si pensamos en la posibilidad de la literatura como un reflejo de lo que puede ser la circunstancia que todos nosotros tenemos de, de una clase media privilegiada que, que puede esperar la cuarentena eh, leyendo, mirando por la ventana, eh, si lo miramos solo así, probablemente la experiencia eh, narrativa de esto sea necesariamente aplanada, aunque bueno… Todavía es muy pronto, tal vez, para ver qué, qué produce eso. Pero por otra parte, eh, yo hallo que hay un sinfín de experiencias eh, que no tienen que ver con ese lugar de privilegio que están ocurriendo, que son tremendamente poderosas, eh, para narrar incluso cuando uno no las está viviendo, porque la literatura no, no, no se circunscribe a la experiencia propia. ¿no? Mm. Pues todavía vamos a... Todavía yo creo que es pronto, yo creo que todavía es un momento de acopio, todavía es un momento, todavía estamos asombrados. Yo, yo entiendo lo que decís y, y también me interpela, pero, pero todavía me parece que estamos eh, incluso sorprendidos, todavía no sabemos bien cómo leer esto, pero estoy segura de que debajo de estas piedras, hay, hay muchísimas cosas que contar y desde muchos lugares. La fantasía, sin duda, ofrece un espacio allí muy hondo. Uh, pero no solo. Yo creo que, que todavía vamos a ver mucho, ¿no? Ahora también eh, nos salió Antes, una pregunta de, de Sebastián ¿Puedo algo? Oh, perdón. Dale, Benjamín, después de ti, continuamos con la pregunta. OK, gracias. Disculpa. Uh, no. Creo que la, eh, el, el asunto está en que estamos viviendo dos paradigmas al mismo tiempo. Uh, un paradigma que se ha desarrollado desde Platón para adelante y es que el cuerpo es un objeto de estudio en este caso. Eh, es un objeto a ser controlado y eso significaba en ese tiempo y en la Edad Media y todavía significa para muchos controlar nuestras emociones nuestras pasiones etcétera ¿no? pero ahí tenemos al cuerpo siempre como uh, algo con un límite que es el lugar desde donde miro al otro etcétera uh, nuestra piel parece ser la frontera que nos separa y al mismo tiempo nos resguarda del otro no eh, bueno pero el otro paradigma es entender que no hay esa frontera que nuestra piel es bien porosa Uh -huh. Y que entonces, ¿qué, ¿qué significa aquí enfermarse? Enfermarse significa pues simplemente eh, dar hospitalidad a unos bichos para que nos vayan comiendo. Esa es la enfermedad. ¿sí? y Ese es el virus. ¿no? Entonces tenemos dos paradigmas ahí o comprendemos que nuestro cuerpo es una continuidad con todo lo que existe o es una frontera que hasta que no comprendamos que quizás las dos cosas podrían ser zanjadas de alguna manera, pues siempre vamos a tener este a ver, este tema que les digo conflictivo de, de la experiencia, ¿no? ¿Cómo hago la experiencia a partir de mi cuerpo como el castillo que yo domino, que el sujeto domina o como un cuerpo sin órganos, ¿me permiten esa palabra? Es decir, como una continuidad con todo lo que hay, ¿no ve? Y toda la política y la ética que supone eso para el medio ambiente, etc. Gracias. Gracias, Benjamín. Eh, bueno, yo decía que la pregunta de, de Sebastián se anclaba un poco a lo que estaban hablando, porque Sebastián oribe hace una reflexión respecto a la virtualidad de los cuerpos a través del Internet, ¿no? Y él eh, quiere consultar sobre qué opinan acerca del enfoque de la literatura al desenvolvimiento de los cuerpos en la virtualidad del Internet como una extensión digital que nos termina afectando de manera directa. ¿no? Hackers, deep web, hipervigilancia y demás. ¿no? Hace referencia a una actualización del infierno tan temido de ONE. Y nos manda saludos desde Lima. ¿Maxi? Ok. Eh, a mí yo creo que esa, esa virtualidad en la que vivimos es básicamente lo que hace que nuestro cuerpo se vuelva, se vuelva una especie de... se vuelva, se, entre en esa marginalidad, por decirlo así, ¿no? Eh, y creo que eso, se, eso, eso, eso ramifica o se, o se visibiliza en cierta literatura de la que estuvimos hablando, ¿no? Una literatura abiertamente confesional, una literatura que procesa la experiencia, etc. Pero el cuerpo, dada esa virtualidad, donde el cuerpo no es algo que se necesita, por ejemplo, para la experiencia o para la comunicación, etc., se lo vuelve, eh, no, pierde su centralidad, por decirlo así, ¿no? Eh, habría que pensar un poco como decía eh, Benjamín esta idea de que, de que el, el cuerpo no como un límite sino un cuerpo como un par, parte de un todo ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo nos representaríamos eso? y yo vuelvo a esa idea de que quizás ahí la, la, eso está ligado con cómo como en Occidente eh, construimos la idea de sujeto eh, y eso está ligado también a cómo eh, el mismo capitalismo hace eh, énfasis en, en la individualidad eh, como condición de posibilidad de la libertad, por ejemplo. ¿no? Que es parte, ya podemos entrar ahí a hablar de eh, propaganda e ideología eh, que creo que me parece que está, está conectada. ¿no? Pero sí, no sé si, si respondo. ¿no? Gracias, Maxi. Surgía igual una pregunta interesante de Diego Mondaca, que nos dice: Considero que los personajes ma masculinos de Maximiliano manifiestan algunos rasgos típicos de la virilidad, pero en su obra se perciben como una debilidad, soledad, alcoholismo, violencia física. ¿Hay alguna crítica a esa masculinidad tóxica? Um... No creo que nazcan desde el, a ver, No creo que se pueda hacer, al menos yo no, no, no podría hablar desde otro lugar, ¿no? Pero yo no sé si se podría hacer literatura con una intención crítica, ¿no? Eh, probablemente porque si se hace con esa intención, eh, la ficción sí. nace... Eh, contaminada por decirlo de alguna forma no sé si es la palabra que busco pero eh, represento ese universo con cierta ese tipo de masculinidades quizás eh, y espero que estén ahí y me gusta me gusta ver qué es lo que pasa con eso no eh, pero a priori no hay un juicio de valor eso es lo que quiero decir no eh, y a mí me interesa también que la literatura sea eso eh, que la literatura sea el espacio que tenemos para ese tipo de impunidad, ¿no? Eh, en la política no debe haber impunidad, en la literatura sí debe haber impunidad. Y creo que eso puede ser bastante contraproducente con uno de los pocos espacios que aún quedan para eh, dar rienda, rienda, rienda suelta a esa, a esa impunidad, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que eh, la censura últimamente, y con los, en los tiempos que corren, eh, ha adquirido cierto protagonismo. ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con la película, lo que el viento se llevó, que salió HBO, la eliminó de su biblioteca, etc. ¿no? Eh, me parece que eso está ligado un poco con esta idea, o esta expectativa de... de eh, o esta confusión, esta, esta falacia si quieres eh, de eh, cómo se lidia con libros o con películas que tienen un material sensible un material polémico ¿no? eh, se, las, se, las, se, las, se las lee se, las, se, se, se, se, se, se vuelve explícito eso se trata de establecer conexiones pero no se las censura ¿no? eh, entonces creo que en cierta medida eso está ligado, digamos, con el, el posible miedo contemporáneo, digamos, de, de ofender o de eh, o de quizás escribir desde un lugar para resaltar una posición. Eh, me parece que la ficción no debería operar de esa forma. Tampoco debería operar de esa forma, digamos, la, la, la crítica a la hora de. O sea, se debería hacer crítica, no se debería hacer censura. No sé si, si me explico de esa forma. Y bueno, ahí nos vamos con una pregunta de Rubén, que hace una reflexión muy interesante: pues, um, habla que en la literatura boliviana el cuerpo social tiene un protagonismo fundamental, dice, ¿no? En cambio, la mirada sobre el cuerpo como fuente de placer y fuerza emancipadora tiene muy poco espacio de exploración. Él pregunta, ¿por qué se escribe tan poca novela erótica en Bolivia? Bueno, ahí, Magela, si quieres empezar. Creo que da para un pequeño debate. Luego, Maxi. No, yo, yo creo que ahí... Eh, ¿Ah? Buenos e importantes ejemplos sobre la exploración erótica en Bolivia, ¿no? Eh, de inmediato me viene a la cabeza Wolfán Montes, ¿no? Eh, con, con Jonás y la Ballena Rosada, que es una novela que es un parte agua en la literatura boliviana y que mmm, mueve el eje, ¿no? De, de lo que venía siendo, digamos, la tradición literaria, pero no solo, Giovanna Rivero hace toda una incursión muy poderosa y eh, interesante, ¿no? desde el punto de vista del cuerpo y desde el punto de vista de, de, de psicológico, de personajes que pueden transitar el ámbito del placer, eh, y que este placer... Eh, permite explorar todas sus posibilidades eh, en el texto, ¿no? Eh, y ¿no? y no solo ella, es decir, también podemos irnos más atrás, de modo que no, no creo que, que sea, no sé qué dices vos Maxi, pero no, no, no, no creo que sea una eh, falta o una ausencia dentro de la literatura boliviana, creo que, que, que no, no hace falta... Que, que, el, que el texto eh, establezca un, como trama el, el erotismo para que el erotismo esté reflejado en el texto, ¿no? Creo que tenemos muy buenos ejemplos de ello, ¿no? uh -huh. Claro, y habría que también hacer... Una, una, Max, sin unas palabras solo. Eh, lo erótico no es necesariamente liberador. No. Eh, más bien hoy en día lo erótico es lo menos liberador que hay, está, digamos, atrapado por el, el, el capital, ¿no? Habría que ponernos de acuerdo, creo, para discutir esto, a qué estamos llamando lo erótico, ¿no? Seguí, perdón, Marx. Punto ese. Y también quería hacer esa distinción, digamos que si bien la literatura. Habría que hacer una distinción entre una. No, no toda literatura sexual es una literatura erótica, ¿no? Así es. Eh, y creo que en los últimos en los últimos años, eh, lo sexual ha tenido cierto protagonismo en novelas importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, las novelas de Rodrigo Asbun, ¿no? Eh, pero yo jamás pensaría que eh, la representación de la sexualidad en la narrativa de Rodrigo Asbun tenga algo que ver con lo erótico, ¿no? Eh, entonces creo que habría que hacer esa distinción, como, como, como bien dice el Benjo. Eh, pero sí, lo cierto es que eh, esto es como un fenómeno podríamos decir, reciente, ¿no? Porque eh, durante muchos años ha, ha habido mucho pudor en la literatura boliviana, ¿no? Ese pudor que se ha ido rompiendo poco a poco, uh, de forma sana, me parece. Gracias, Maxi. Um... Bueno, aquí Juan Carlos nos pregunta, ¿qué potencial tiene en la literatura la noción de que todo es cuerpo, incluso el espíritu y las emociones? Esa noción de que toda la experiencia depende del cerebro y los receptores que llevan las señales hasta ahí. Creo que eh, la, había respondido eso también, <risa> por, uh, por texto. Uh, mira, no habría que confundir. La, la emoción con, diríamos, la, el accionar de, de interacción de dos neuronas. ¿no? Eh, un ejemplo fácil de esto es, eh, bueno, considerar que uno puede tener miedo toda una vida a una determinada situación, a una persona, a, no sé, a un animal, etc. Pero la, la acción de las neuronas eh, ocurre en segundos, y luego desaparece. O sea, confundir la emoción con eh, la reacción fisiológica eh, creo que es, eh, no, no es muy bueno, ¿no? Y eso es lo que desgraciadamente o, ocurre en algunos, uh, bueno, estudios neurobiológicos que luego eh, se dan a la tarea de generalizar sus resultados, ¿no? Una cosa es una emoción, otra cosa es lo que ocurre en nuestras neuronas. Están conectadas, pero la emoción va más allá. Lo propio pasa con el amor, ¿no? Yo puedo amar mucho tiempo, y sin embargo, no tengo a cada rato esa chispa que ocurre entre las sinapsis de las neuronas. Por ahí, gracias. Maxi, ¿tú quieres agregar algo? Eh, quizás un poco sobre el tema de, eh, de cómo pensamos a los cuerpos desde el capital, ¿no? Que eso es algo que, eh, puedo, para también conectar con, con lo, que, lo que ya mencionaron un poco Benjo y Magela. Eh, hablando de esta idea de que existen cuerpos marginales. ¿no? Eh, creo que también la pandemia, además de esta crisis de la experiencia que nos ha, nos ha dado, eh, ha hecho evidente un debate, ¿no? el debate de que eh, vivimos en una economía o la, una economía del sacrificio, como decía este filósofo postcolombial poscolonial en bebé, ¿no? Es decir, hay cuerpos que importan y hay cuerpos que no importan. Eh, y todo este, este debate sobre reactivar la economía hace patente eso, ¿no? Eh, hay cuerpos que sí se pueden sacrificar mientras que hay cuerpos que no se pueden sacrificar. ¿no? Entonces, más que todo quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo piensan eso? Eh, ¿Y cómo la literatura ha... A, ha trabajado estos cuerpos que no importan. Y creo que para mí esa es la, la represión de esos cuerpos que ya no importan o que importan menos. Creo que es el verdadero lugar de la política o de lo político en la literatura. Súper. Creo que es una muy linda pregunta, ¿no? Con la cual nos podemos quedar. Te este tenido de cuervos porque, claro, todo nos está empujando a reflexionar desde qué lugares se van sintiendo, se van pensando, las cosas que estamos viviendo, ¿no? Eh, muchísimas gracias a todos por, por tantos mensajitos, siguen llegando, hay muchas muchas preguntas. Eh, quizás una ya para cerrar, que nos hace Daira clase para Fernando, pero creo que, que podría ir para todos. Y, y Daira pregunta, ¿qué impacto tendría la alteración de nuestra realidad, coronavirus y demás? En, en la literatura sudamericana, ¿no? O quizás muy pronto para, para hacerlo con certeza, pero quizás qué impacto podrían ustedes percibir o estar percibiendo ahora, ¿no? En la literatura. Bueno, hay impactos evidentes en el, en el espacio editorial, ¿no? Es decir, eh, digamos... Eh, ya, ya una industria cultural que es de por sí eh, heroica en sus esfuerzos de difundir, de poner en el mercado, de estar presente en él. Eh, esta, esta situación de la pandemia supone un, un desafío muy grande que, que yo creo que confronta a toda la industria a... a, a a una situación muy muy crítica ¿no? eh, eh, los, los libreros independientes en distintos lugares en México, en España ¿no? eh, Fernando hace lo propio están buscando eh, salidas creativas para movilizar a los lectores y para que la, digamos, el aparato cultural no se detenga pero lo cierto es que a, se ha ralentizado como mínimo y eso y ese es un gran desafío que tiene que, que interpelarnos como lectores ¿no? como, como además consumidores intensivos de la cultura en medio de la pandemia porque paradójicamente hemos consumido muchísima cultura en este tiempo, entonces creo que hay, hay desafíos que hacen que nos replanteemos el lugar de las cosas en este capitalismo salvaje que nos ha hecho creer que que, que el consumo y el, el, digamos, el, el, la sumatoria de bienes eh, materiales hacen eh, lo, esa gran eh, parafernalia que llamo, a la que llamamos felicidad y que, y que no es así, ¿no? Que, que en realidad en este tiempo de, de austeridad lo que nos sostiene es otra cosa y eso que nos sostiene está en riesgo en este momento eh, porque digamos el aparato cultural se ha detenido entonces eh, implica un gran desafío creativo para quienes hacemos cultura y quienes estamos involucrados en este tema, pero también implica una gran interpelación para, para los lectores, para los consumidores culturales ¿no? designar un un espacio de prioridad a esto que de algún modo nos ha salvado en este tiempo. De algún modo no nos ha salvado muchísimo. Eh, eso por mi parte. Yo creo que eh, la constante en esta época, por supuesto, para todos ha sido eh, una incertidumbre radical, digamos, ¿no? Eh, respecto al futuro entonces eso totalmente cierto que dice Magela. estamos todos eh, viendo cómo reaccionar pero por otro lado en la pregunta dice la literatura la literatura igual va a seguir más allá de que podemos quebrar todos los los editores de, de Sudamérica la literatura por supuesto que va a seguir pero igual yo creo que por ejemplo, los lectores han cambiado en esta época, ¿no? O sea, supongo que van a recibir las las, las producciones post-pandemia también de otra forma, y esas producciones post-pandemia también eh, se verán afectadas, pues, por, por todos los cambios que estamos viviendo, ¿no? Y, y otra cosa es que eh, esto ha vuelto a reconfirmar que es imposible hacer pronósticos eh, sobre el futuro, ¿no? Muchas gracias, Mangela, Fer. Maxi, ¿tú quieres agregar algo al respecto? Eh, bueno, básicamente, creo que lo que han dicho, ¿no? Es una situación difícil, vamos a ver qué es lo que pasa, especialmente por un país como nosotros, donde desde el gobierno consideran que la cultura es un gasto absurdo, entonces imagínense cómo, cómo va a ser bancarse esta crisis, ¿no? Eh, pero también, a ver, la, la literatura nace desde la incertidumbre, ¿no? Eh, la literatura no nace desde la certeza, siempre nace desde la incertidumbre. Eh, y... ¿cómo vamos a representar esta crisis? yo siento que hay una cuestión, hay dos cosas, por un lado, ¿no? Por un lado, lo que, un poco lo que, lo, que, lo que mencioné hace un momento, de que esta crisis nos ha... Nos ha, eh, ha significado para una clase, la clase media, por ejemplo, la clase alta, eh, el grado cero de experiencia. No hay experiencia, ¿no? Entonces qué tipo de literatura vamos a poder hacer una, sin experiencia, ¿no? eh, se, se le pide al escritor que escriba sobre esa no experiencia. Y creo que por un lado eso es lo que, vamos a, lo que ya estamos teniendo, porque hemos visto que eh, los diarios de la pandemia a, han salido en todas partes, ¿no? Pero por un lado vamos a tener eso. Eh, personalmente es algo que a mí no me interesaría leer o consumir. Eh, pero por otro lado está, digamos, este después que pase este encierro, ¿qué tipo de efectos va, va a traer? Efectos económicos, por supuesto, ¿no? Eh, esto, ¿y ¿Cómo eso va a... Eh, cómo esa, esa caída, esa crisis económica, que, de consecuencia de todo esto, va, va a influir en la narrativa? Creo que eso vendría a ser un efecto no inmediato, es un efecto que a nivel literal lo vamos a ver eh, quizás con los años. Que eso pues, personalmente es algo que a mí más, me interesa mucho más que eh, yo, la crónica de lo que hizo alguien mientras iba de su cama a la cocina o al baño, por ejemplo. El living. Para el living, ¿no? Para... ¿no? Tenemos un futuro abierto, ¿no? Monstruoso. Sí. Monstruoso. Sí, quizás a... Uh... Bueno, el, el monstruo puede ser bueno o malo. Eh, lo que siempre tratamos de hacer eh, al futuro es pues eh, tratar de que el monstruo sea una mascota, ¿no? Domesticarlo. A ver cómo nos va. Gracias a todos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Benjamín, Magela, Maxi. Nos salió cosas muy lindas. Creo que desde el cuerpo y la literatura podemos ir explorando mucho más y quedaron algunas preguntas interesantes respecto al género, a lo no binario, ¿no? Así que seguramente vamos a poder conversar más adelante, pero muchas gracias por estar y gracias a todas, igual a todos que nos han acompañado en esta sesión. Esta versión igual va a estar colgada en el YouTube para que podamos revisarlo más adelante en el canal de Mibos. Gracias por la invitación. Un gracias. placer. Un abrazo. Gracias, gracias a todos una vez más. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de dos semanas para, para pensar cómo seguir, para pensar eh, nuevas, nuevas ideas eh, y para volver con más fuerza. Así que eh, en dos semanas nos volvemos a ver en, en Nido de Cuervos. De nuevo, gracias a la Mishu, a Muy Guaso, a la Magela, al Benjamín, al, Max, al Maximiliano. Eh, y a todos ustedes por, por acompañarnos eh, como cada lunes y hasta dentro de dos lunes. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. gracias. Ser un abrazo. Bye. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.